Me siento lejos De mi cama y mis hermanos De la luna que miramos Desde aquí lejos Lo siento Mis plantas y mis peces Los sobrinos crecen, crecen Que hoy están lejos Y me llevo un te quiero en el bolsillo Y unas notas dulces para recordar Que el camino está lleno de cariño sin dejar atrás a los que están allá pero es verdad estamos lejos muy, muy, muy lejos de las plantas y mercados de esos parques en que jugamos De amigos de antaño Y los nuevos que formamos De las peleas con mi hermana Que acabó lejos.